Este es un nuevo canal Después de mucho tiempo Así que espero que estén súper bien Porque vamos a comenzar Imagínense salir de su casa Para reclamar el domicilio de una pizza Y encuentran un carro que lleva esa pizza Pero lo curioso es esto Es un carro eléctrico y no tiene conductor cosa que no es todos los días pero qué pasa si te cuento que esto es real y pasa en Houston Texas se trata de una compañía llamada Nuro una pequeña compañía dedicada a crear Carros eléctricos sin conductor además de que se mueven solos Y sirven para compras y especialmente Para llevar domicilios Todo comenzó en 2016 con Jan Kun Su y Dave Ferguson De los cuales Dave Ferguson Ganó un título en Ciencias de la Computación En el año 2006 Y ambos se conocieron en las oficinas de Google En las cuales Dave fue contratado en el año 2007 Y Jan Yu en el año 2008 En Mountain View, California Este proyecto de los carros Lo presentaron en las oficinas de Google en 2016 para ver si recibían apoyo de la misma compañía y así formaron Nuro y gracias al gran trabajo de Dave y de Janju Yu y de algunos trabajadores de las oficinas de Google, en, finalmente en enero del 2018 se enseñó a conocer el primer modelo, el R1, un carro pequeño y cómodo con 1.8 metros de altura capaz de albergar 12 bolsas de supermercados grandes dentro de este. Y eso no fue todo, porque en junio del 2018 esta misma compañía hizo su primera Colaboración con Kroger. Para terminar de hacer las pruebas de calidad a los productos. Pero finalmente la prueba piloto se realizó con Fry's Foods and Drugs. En agosto de este mismo año. Y gracias al esfuerzo de Fry's Foods and Drugs y Nuro. En diciembre 18 del 2018. Se dio la disponibilidad del primer modelo R1. Para las compañías que quisiesen obtenerlo. Y aquí es donde llega el pique de Nuro. la colaboración con Domino's Pixar. Dominos hace colaboración con Nuro en junio del 2019, justamente un año después de su primera colaboración con Kroger. Su éxito fue tan rotundo que en LinkedIn quedaron de top 50 Best Startup Companies, lo que significa que estuvo en las top 50 compañías que más progresaron desde los pocos años de su inicio. En este caso, Nuro entra ahí. Se han hecho tan populares que en 2020 y que ganaron 500 millones de dólares invirtiendo en diferentes compañías y de esta fortuna 40 millones de dólares lo usaron para mejorar los modelos y la fabricación de su compañía. Actualmente se dice que están trabajando en el R2 para que funcione en California, pero esta vez va a estar más especializado para medicina y todo equipo farmacéutico, debido a que esta vez les está haciendo una pequeña colaboración con SBS Pharmacy, una compañía de medicamentos. Ahora pongámonos a pensar qué pasaría si en unos años se vuelve normal de que eh, reemplacemos el domicilio de que una persona venga a entregarnos un domicilio a que un carro automático y sin conductor nos traiga el domicilio a la comodidad de nuestra casa o mejor aún que incluso los supermercados no tengamos que llevar ningo, eh, nada solo vamos a comprar las cosas y nos lo llevarán en el momento que nosotros lo queramos ahora díganme en los comentarios qué piensan de esto y qué tanta innovación se puede crear con esto Ahora sí, los invito a que se suscriban al canal, le den un like a este video y que compartan este canal con tus amiguitos. Pero si estás fuera de Alon, se suscríbete. Pero igual yo no se más fuera de Alon porque ahora soy tu amigo. Igual no bien, síganme en Instagram, TikTok como los 0709 e incluso tengo un link en la descripción en donde van a tener todas mis redes. Ahora sí, nos vemos, mis queridos amiguitos.